Pública Dominicana, a mis hijos Emilia, Amy, que están también en sintonía, contentísimo. Bueno, y hablando de padres, José de la Cruz, que está en la casa, mi querido padre, igual que mi hijo Jack Dale, Chris Mel y toda la familia, un amigo hermano que está a mi derecha, Amado Curia, haciendo un excelente trabajo aquí en Estados Unidos, por supuesto, poniendo bien en alto San Francisco de Macorís. Un beso y un abrazo, sabes claro que, que te sí. amo. Vamos entonces con Mayelin, con DJ Joan, ahí nos. Seguimos trayéndole todas las incidencias de la gran parada del Bronx. Felices y contentos de llevarle lo mejor. Ahora estamos con un DJ que pone a temblar a nivel internacional. DJ Joan, hola Joan, ¿cómo estás? Hola, aquí pasándola bien, con todos los siempre. Más que un cariño, un placer, está compartiendo con todos los americanos. Aquí en la gozadera de la 96.3. Un abrazo sí, para todos. Nos sentimos bien contentos de saber que representas a los dominicanos. Háblanos de tus mezclas musicales brevemente. Tú sabes que tenemos un par de cositas por ahí que tenemos en club, pero por ahora no podemos decir nada. Eso es una sorpresita, así que siempre representando a mis dominicanos aquí en el pueblo. Saluda a la gente, despídate, despídate de todos los dominicanos. Un placer, Lidia Joan, en la casa de la aq Más que agradecido, así con el cariño, un abrazo a todos mis dominicanos. Gracias también. Canal América. Dominicanos estamos completos, cantamos, bailamos, animamos al nivel 1A, el mejor, Zafranora. Para mí es un honor. Saludos para toda la gente del Cibao y todas las redes de cadenas que transmiten esta gran parada dominicana del Bronx yo aquí con la X96.3. Vea, Fran, la fiesta de los dominicanos. Cuéntame qué siente tu corazón en este momento. Bueno, se me va la nostalgia. Me siento en mi casa. Tanta gente celebrando. Y como nosotros demostramos cada día que somos una nación bastante unida. Esto está lleno de gente y yo feliz. Bueno, pues pide a la gente que siga disfrutando de la gran parada del bronce. Desde la X96.3, su división Brea Frank, un dominicano que lo lleva todo en el corazón. En grande, con mujeres como tú también. Gracias. Seguimos con más. Bueno, Alberto, mira, yo estoy aquí con la Casa del Queso Dulcería. Eso es en Conuco Salcero. Yeah, yeah, muy bueno, Oye, muy bueno eso dulce. No solamente dulce, ahí venden de todo, Dios mío. He estado ahí, Esta, dulce. me lo traje ahora mismo. Mira, a nombre de la Casa del Dulce. Y que sería, vamos a pasar con Emil Peralta, con un personaje popular. Adelante, mira Bien, tenemos un, un super, un super invitado en el día de hoy. Un hombre que fue rey de la parada dominicana hace dos años y está con nosotros con su hijo. Hermano, ¿cómo te sientes? No, yo un honor, un privilegio volverte a ver, volver a saludar a toda mi gente, sentir este calor de la gran de la gran parada del Bronx donde se unifican todas las razas dominicanas y todas las razas del mundo. Es un privilegio para mí en esta ocasión traer a mi hijo. Para que viviera mi, mi, mi trayectoria y todo mi tiempo que pasé por aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú ves la parada en esta edición 2019? No, esto es una cosa que no lo para, solamente lo para Jehová. Cada año que pasa, todo va evolucionando, esto va creciendo de una manera que yo presiento que en pocos años más se le va a ir de las manos. Qué bueno. Del crecimiento tan grande. Aprovechar la oportunidad para mandarle un saludito ahí a mi esposa, a, a, mi, a, mi, a, a mi reina, a la mamá del niño, a mi hija Melanie. Que mucho cariño, que mucho respeto y que nosotros estamos aquí, pero nuestro corazón está con ellas. Hermano, se le quiere mucho. Príncipe, feliz y contento. Pasamos directamente con el compadre Roberto. mi Peralta ahí con un personaje.